el señor dagoberto reinoso padre del confeso homicida y darling antonio reinoso se presentó este martes a la fiscalía de la provincia duarte a los fines de aportar detalles con relación al asesinato de starling radamés fría garcía yo vine hoy a la fiscalía a aclarar lo que pasó en el hecho me presenté eh, porque vine para que se aclare los hechos, cómo pasaron, y yo quiero que se aclare todo, cómo pasaron, quienes actuaron, quienes estaban en el hecho. ¿Usted se encontraba allí, día? Llegué, porque me llamaron, llegué pues como ya ustedes tienen conocimiento, estamos en el proceso de investigación de un homicidio ocurrido, ocurrido recientemente en esta provincia de Duarte. En ese orden, pues hemos procedido, eh, como manda la ley, en conjunto con los fiscales de investigaciones del cuartel general, a realizar eh, entrevistas y levantar declaraciones de ciertas personas pues, que tuvieron incidencia en la ocurrencia de este hecho. Hasta tanto, aclaremos totalmente la ocurrencia del mismo. En ese orden a su vez, exhortamos a cualquier persona que también haya estado presente en el lugar de ocurrencia de estos hechos para que, pues como acostumbradamente siempre reiteramos, este tipo de hechos de sangre que tanto conmocionan a la sociedad y sobre todo a las localidades en las que se producen, pues pueda ser resuelto de acuerdo a la realidad de los hechos que han ocurrido. Se recuerda que Starling Radamés Fría García perdió la vida al recibir varios impactos de bala al momento en que se originó una riña en un negocio de expendio de bebidas alcohólicas, conocido como La Pámpara, ubicado en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad del Jaya. NTN, Arismendi la Antigua.